Muchas gracias, nuevamente bienvenidos todos. Soy Jamal Corner y facilitaré la sesión informativa el día de hoy. Si necesita traducciones al español durante esta sesión, por favor sigan las instrucciones que aparecen en la pantalla. También me gustaría recordarles a nuestros oradores que hablen lentamente, ya que la sesión de hoy se está traduciendo simultáneamente. Hoy nos acompaña y nos da gusto contar con la presencia de la doctora Castro de la Junta de Educación, nuestro superintendente, Dr. Goodiel Crossway, la superintendente asociada de servicios educativos, doctora Shana Jenkins, doc director de negocios Gregory Farm y el asistente de superintendente de recursos humanos, Dr. Brian Lucas. Y ahora me gustaría invitar al miembro de la junta Da, doctora Castro, ¿a que nos diga algunas palabras, doctora Castro? Gracias. Buenas noches, familias y comunidad de Linwood. Buenas noches, familias de Linwood. Me gustaría agradecer a, por, por participar en esta sesión inicial. Reconozco que esto es un tema complejo que afectará nuestras vidas. Por lo que es importante que comencemos hoy la conversación sobre esos impactos y colaborar para. Para tener una solución positiva esta tarde es, es hablaremos sobre los problemas que estamos tomando para remediar los problemas de construcción de la escuela y cómo planeamos alojar a nuestros estudiantes en el año escolar 2020 2021 me gustaría hacerles saber que la Junta Educativa, Directiva de Educación está comprometida a resolver los problemas en Lywood High School de manera rápida y responsable, responsabilizando a aquellos responsables. Y me gustaría agradecerle a nuestra comunidad por su firme apoyo mientras abordamos estos problemas juntos y los invito a que continúen participando en estas reuniones y que nos uh, a, les invito a que sigan participando en las reuniones informativas y que compartan sus inquietudes. Gracias. Gracias, doctora Castro. Ahora me gustaría presentar a nuestro superintendente, a nuestro superintendente, el Dr. Crossleit, quien brindará una des descripción general de la sesión de hoy. Muchas gracias y muchas gracias, doctora Castro, por acompañarnos hoy por su apoyo y liderazgo inquebrantable para la comunidad de Linwood Unified. Y a todos los que asisten hoy, gracias por asistir. Es, es nuestra primera sesión para la, para la comunidad y agradecemos que estén con nosotros porque hay tantas cosas que podrían estar haciendo en este momento. Y quiero estar seguros que usted, su familia y todos se encuentren bien. Sé que hay muchas preguntas y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos el día de hoy. Pero también tendremos múltiples oportunidades para que compartan sus inquietudes y nos dirijan sus preguntas que pudieran llegar a tener. Hoy les brindaremos un resumen de los problemas que enfrentamos, que comentó la doctora Castro,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 la seguridad de los estudiantes lo diré nuevamente como distrito como padres como comunidad no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes ahora proporcionaré algunas información sobre el cronograma de los eventos que han llevado a estos planes de realinación.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 Hemos trabajado en estrecha colaboración con la División de Arquitectos del Estado de California, también conocida como DSA, para abordar estas inquietudes. Nuevamente, una vez que los sofits se identificaron como preocupantes, nuestra Junta actuó rápidamente para contratar a una empresa con demasiada precaución para quitar los sofits del techo. Después de estas reuniones, el siguiente mes, el 23 de julio, la Junta de Educación llegó a un acuerdo con Petro Structural Engineers. Es una firma independiente de ingenieros para evaluar la condición de los sofits en Linwood High School y celebró un acuerdo con Delterra para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los SOFITS. En septiembre. Nuestra Junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar todos los SOFITS en Linwood High School y el siguiente mes, en octubre, el 8 de octubre, nuestra Junta aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los SOFITs. El siguiente mes, el 8 de noviembre, nuestra Junta Escolar celebró otra reunión especial y sesión de estudio. Y en unos cuantos días, el 12 de noviembre, nuestra Junta aprobó una acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos generales en el campus de Linwood High School. Para obtener un poco más de información de los ante la reunión del 8 de octubre, la Junta de Educación celebró acuerdos de servicio con AP Construction y Fast Track Construction. Y luego en noviembre, el 12 de noviembre, el distrito celebró un acuerdo de servicio en ingeniería estructural con Petra Structural Engineers para nuevamente evaluar la condición de varios elementos aéreos en Linwood High Schools. El siguiente mes, el 10 de diciembre, celebramos un acuerdo con T.Y.R. Incorporated para brindar servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción remo de plafón de yeso de emergencia en Lincoln High School. Y luego este mes, el mes pasado, el sábado, el domingo 24 de enero, la Junta de Educación celebró una reunión especial para revisar una actualización sobre las instal instalaciones de Limud High School y los cambios de instrucción propuestos para 2021 22 En esta reunión, nuestra junta escolar enfatizó que el proceso debe ser muy público e y muy transparente con todas las decisiones, anteponiendo la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes, nos reunimos. El distrito informó a los directores de las escuelas de los turnos de estos cambios y se reunió con el personal de Linwood High School y Linwood Middle School. Y luego el martes al día siguiente, el 26 de enero,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 para el año escolar 2021 2022 lo que afectará también a los estudiantes de escuela secundaria y primaria. Tenga en cuenta las siguientes fechas de futuras sesiones informativas y sus respectivos temas. Cada sesión informativa será grabada y estará disponible en el sitio web del distrito en inglés y en español. Entonces, nuevamente, si alguien no pudo estar en la reunión, puede regresar a nuestro sitio del distrito y um, ver esta presentación en cualquier en, idioma. A lo largo de esta transición proporcionaremos actualizaciones periódicas, compartiremos nueva información a medida que esté disponible a través de una variedad de plataformas, como puede ver aquí el sitio web, llamada telefónica, redes sociales y nuestras sesiones informativas como la que a la que está asistiendo el día de hoy. También quiero, queremos saber, conocer su opinión. También que vamos a recopilar comentarios a través de una encuesta digital que se enviará a las familias de uh, LUSD este mes, como siempre. Como siempre. Me gustaría agradecerles por su firme apoyo al distrito escolar Mientras trabajamos juntos. Para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por garantizar el éxito de todos nuestros estudiantes. Nuevamente, como recordatorio, responderemos a las preguntas que publiquen en el foro de chat de Zoom. Por favor, no espere hasta el final. Por favor, empiece a ingresar sus preguntas ahora mismo. Publique sus uh, preguntas en inglés o en español y los abordaremos. Al final de la presentación, muchas gracias. Gracias, doctor Crossway. Y sí, el chat está abierto para las preguntas, ahora me gustaría prestar a Greg Fromm, quien brindará información más detallada sobre los problemas de construcción. Muchas gracias, Jamal.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 El distrito buscará agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable de payas en la construcción, así como fondos de contrapartida de dólares de las instalaciones estatales disponibles. Como saben, la comunidad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 En enero de 2020, el distrito emidió, emitió 25 millones en bonos adicionales para proyectos de reparación y actualización en toda la comunidad. Es importante señalar que la aprobación comunitaria de la medida K y la medida ENA incluyó una, un lineamiento, unos lineamientos sobre cómo se utilizarían estos fondos de bonos con un enfoque en las instalaciones específicas a las reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado comprometido a, en proyectos. Aquí hay una lista de los proyectos completados y pendientes en sitios de todo el distrito. Uh, nuevamente, Jamal. Gracias, señor Fromm. Uh, me gustaría recordarles a todos nuestros panelistas, que, que me incluye a mí, que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traducción simultánea, y recordarle a nuestra audiencia que continúen enviando sus preguntas en el chat y esos los abordaremos en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shana Dickens, quien resaltará los planes actual de distrito para la real Inacencia. Alimentación, Doctora Shankins. Uh, buenas noches, familias de Win Linwood. Ahora que hemos proporcionado los ante antecedentes sobre los problemas de construcción, describiremos los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Linwood High School asistirán al campus de Linwood Middle School que anteriormente albergaba Linwood High School. Los, est eh, los estudiantes actuales de quinto grado permanecerán en sus escuelas primarias el próximo año para el sexto grado. Las las escuelas intermedias César Chávez y Hustler tendrán los grados 7 y 8 y la mayoría de los estudiantes de la escuela secundaria de asistirían a Hustler. Estos ajustes están planeados para el año 2021-22, pero podrían ampliarse según sea necesario conforme al alcance de los problemas de construcción en Newwood High School. Aquí tenemos un mapa que describe los límites de la escuela propuestos detallando dónde los estudiantes de primaria promoverán para la escuela secundaria. Se harán modificaciones al campus de la Escuela Middle School Linwood para garantizar la capacidad suficiente, así como para facilitar conexiones más sólidas de estudiante a estudiante dentro de los parámetros de seguridad de COVID-19. Estas modificaciones incluyen agregar aulas portátiles. El distrito también recupera el uso de aulas innecesarias que se hayan alquilado a, usuario, a, a usuarios secundarios. Nuestro objetivo aquí en Newell es asegurar que esta transición sea lo más fluida posible como parte de ese esfuerzo. Los administradores del distrito y de la escuela están haciendo todo lo posible para mantener los programas de Lakewood High de instrucción, las materias optat, que las materias sean optativas y las actividades extraescolares extra, extra escolares existentes de Lakewood High, a medida que la escuela se traslada al campus de Lakewood Mirisco. Todavía estamos formulando nuestro plan para acomodar estos programas e identificar los ajustes necesarios. Compartiremos esta información con las familias lo antes posible. Además, los estudiantes podrán acceder a ciertas instalaciones de Linwood High en, en el año escolar 2021-2022 para uso después de la escuela, como el gimnasio y los campos deportivos. El distrito también está explorando opciones para usos después de la escuela y compartirá esta información a medida que esté disponible. Ahora lo re regreso la palabra a Jamal. Gracias, doctora Jenkins, y ahora quiero darle las gracias a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación. Tengan en cuenta que si bien muchos de los detalles de estos planes aún están pendientes, seguimos enfocados en nuestro objetivo, hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a nuestra comunidad a medida que haya información disponible, y esto sería a través de correos electrónicos, Voy a responder a esto. Entonces, a, a, a alguien se quita la opción de silencio y preguntó que por qué no estamos respondiendo a las preguntas en el chat. Y yo sé que tenemos la traducción disponible. Entonces, quiero que sepan que casi terminamos nuestra presentación. Y el señor Corner les facilitará la, la sesión de preguntas en el chat. Entonces sí estaremos contestando las preguntas en el chat y yo sé que ustedes quizá tengan más preguntas después de la de la reunión y también compartiremos esta información con ustedes. Entonces vamos a regresar con el señor um, el señor corner para que lleguemos casi hasta el final de la presentación. Entonces um, ahora vamos a compartiremos las preguntas que han enviado en el chat y veo bastantes. Entonces vamos a contestarlo en la medida que podamos. Uh, uh, antes de comenzar, me gustaría recordar que si tiene preguntas complejas o personal puede enviarles por correo electrónico a meetingquestions.org para, para tener una respuesta directa y privada. Y para aquellos que pueden estar viendo esta sesión en una fecha posterior, también les recomendamos que envíen sus preguntas a la dirección de correo electrónico que se encuentra en la pantalla. Gracias por eso. Entonces uh, vamos a ver las preguntas aquí y voy a hablar uh, lentamente para que tengamos tiempo para la traducción. La pregunta que tengo es cómo voy a hacer para transferir a mi hijo. Viendo que está más cerca a casa. Doctor, doctora Tinkins quiere contestar esta pregunta. Claro, lo que lo que yo no pude decir a. Uh, anteriormente es que si vamos a alojar uh, las solicitudes de transferencia en la medida que hay espacios disponibles, pueden ir a nuestras uh, oficinas de servicio a estudiantes para uh, llenar una forma oh, y también estamos poniendo un sitio web para que puedan llenar esta solicitud en línea y, y nos daría mucho gusto atenderlos y, y acompañarnos en esta transferencia. Gracias, doctora Jenkins. Ahora vamos a otra pregunta que es todos los grados van a a LMS y hay suficiente espacio para todos los estudiantes. Doctora Jenkins puede contestar esto. Entonces uh, el plan actual es para que los de octavo año de LMS que se uh, vayan a preparar y los y los de séptimo grado y los que estén llegando, lo que hubiera sido LMS eh, y atenderían el hostler y que te tengan así as, necesiten asistencia uh, queremos uh, podemos atender estas solicitudes gracias por esto tengo una pregunta de transporte y es si el, el la línea de autobuses uh, MTA va a cooperar en Livewood para proveer uh, a transporte para los estudiantes, quizá agregando a, a micro autobuses u otras formas de transporte. La pregunta es que si vamos a colaborar. En cuanto a estos servicios de transporte. Y doctor Crosswood. Doctor, uh, gracias señor Carner. Esto es una muy buena pregunta. Es una de esas cosas que nosotros estamos, nos, muchas familias nos están preguntando, definitivamente estamos buscando todas las opciones y una de ellas que la que dije al principio es eh, es que esto sea lo más fluido posible y me da mucho gusto compartirles que estamos trabajando de, de, de estrechamente con la ciudad de Linwood porque esto nos afecta a todos. Entonces nuevamente ellos definitivamente apoyan, ellos están colaborando con nosotros y nuevamente, y queremos que, que, que, con, seguir conociendo sus comentarios. Entonces es importante tener estas reuniones o sesiones porque hay algunas cosas que quizá no hemos pensado, tales como la, el transporte. Entonces nuevamente vamos a enviar esa encuesta. Ahorita tenemos como... En esta sesión con más de 80 personas, teníamos como 30 y tantos y, ahora, y, y tenemos en total 10 sesiones informativas. Y yo sé que muchas personas no van a poder asistir, entonces eh, esta encuesta es muy crítica. Entonces asegúrense de que llenen esta encuesta y nos sigan en las redes sociales para tener estas actualizaciones periódicas. Y asegúrense de que tengamos su número telefónico. Yo sé que algunas veces llamo y las, y, y las familias cuelgan. Pero hay veces que no tenemos el número correcto y otra cosa es que bueno, uh, visiten nuestro sitio web. Uh, tenemos actualizaciones seman semanales, tenemos Twitter, Instagram. Yo sé que tenemos algunos estudiantes en el chat, en, la, en esta sesión de Zoom. Y entonces nuevamente hablen con sus hijos. Yo sé que ellos saben cómo navegar por estas diferentes plataformas y muchas gracias por hacer esa pregunta y a medida que haya más información, Tendremos una mejor respuesta y una respuesta más detallada, detallada. No, gracias. Tenemos a uh, un, una pregunta de costo. cómo, cómo uh, esta edición es está gastando dinero en, en esto, gasta, uh, está gastando dinero en reparaciones. Es, es un desperdicio en esto y, y creo que pod, podría usarse en otras cosas más adelante. Podría. Doctor Crossfit, en este momento no sabemos cuál va a ser el costo total. Una vez que completemos todos los trabajos de inspecciones y sepamos cuáles son las reparaciones que se necesitan, entonces sabremos cuál sería el costo total y podríamos proporcionar esa información en ese momento. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta. En caso de que no haya suficiente aulas para que todos los, uh, asistan a LMS, ¿qué otros planes tendremos? Es, sería posible que podríamos continuar líneas, um, clases en línea. Esta es para la doctora Jenkins. Gracias, Jamal. Uh, hemos proyectado un poco más de mile, miles mil estudiantes en Hustler y tenemos espacio allí y tenemos una capacidad de 800 en CCMS. Entonces, eh, con nuestros números actuales y proyectados, está, estamos confiados de que contaremos con el espacio. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta en, en cuanto a asignaciones de personal, que es una pregunta muy popular también en la mañana nos preguntan los estudiantes, los maestros de LMS se moverán con los estudiantes de LMS a Hustler y de ser así, ¿y cómo se separarán? ¿A doctora Tinkins, yo voy a, yo a, a Doctor Lucas para que él conteste. Muchas gracias Doctora Tinkins y Jamal. Entonces la mayoría de los maestros de Linwood Middle se van a ir a César Chávez y, y a Hustler. Pero tenemos que recordar que algunos de los estudiantes que hubieran ido uh, el próximo año eh, de la escuela primaria, eh, entonces el personal se redistribuirá ahí también. Muchas gracias, doctor Lucas. Hablando por a los grados más altos de eh, LHS, ¿habrá suficiente espacio para seniors y juniors? Se, eh, señor Fromm quiere contestar. Si sí, habrá suficiente espacio, vamos a tener que traer uh, aulas portátiles al sitio, pero habrá suficiente espacio para albergar la escuela de 9 del grado 9 al 12 en LMS y eh, trayendo estos aulas portátiles a las instalaciones. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta. sí. Si vamos al aprendizaje en campus, será en modo híbrido? Doctora Dinkes quiere contestar esto. Um, en este momento estamos siguiendo todos los lineamientos del Departamento de Salud, el el plan actual para regresar a la escuela una vez que ellas ya estamos fuera del grupo morado específico para primaria. Estamos espiando los lineamientos de qué es lo que va a pasar con los estudiantes de secundaria y actualizaremos a nuestra comunidad y familias en cuanto tengamos disponible esta información. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de, de salud y seguridad. Dado que están moviendo más estudiantes a la escuela, ¿cuál es su plan en cuanto a medidas de COVID-19? Esto será... Para el doctor Lucas, ¿puedo, ¿puede contestar esta pregunta? Sí. Claro. Entonces, aunque habrá más estudiantes en algunas de nuestras escuelas, van a tener el espacio en las aulas disponible para estos estudiantes. Pero vamos a cumplir por completo cualquier reglamento que el Departamento de Salud en cuanto a precauciones de COVID-19. Gracias. ¿Alguien quiere saber? En cuanto al cambio, ¿cuántos estudiantes por clase? Y nuevamente, y quiero reiterar que si tenemos la opción de en línea. Yo puedo contestar eso. Entonces, el número de estudiantes por salón sigue siendo el mismo y tenemos un acuerdo con nuestros con nuestra asociación de maestros de cuántos estudiantes puede haber máximo por clase y respetamos ese acuerdo y si hay algunas circunstancias en donde tendremos uno más o dos estudiantes de más pero si vamos a mantener este porcentaje de estudiantes es que estamos continuando con el ambiente virtual porque de manera realista, aunque para el otoño, yo sé que alguien preguntó esta, hizo esta pregunta, aún para el otoño el, la, el virus de COVID-19 aún está aquí y tenemos que continuar siguiendo los lineamientos del Departamento de Salud y de los CDC. Entonces ahora tenemos este ambiente virtual y estamos anticipando que si casos, si las cosas cambian y se mejoren, es que podríamos tener un, uh, un enfoque híbrido y ahorita esos lineamientos dicen que debe ser de, dos, un, de 12 a 1. Es que no podemos tener más de 12 estudiantes en un salón. En la mayoría de nuestros uh, salones, por ejemplo, educación física en donde pueden separarse un poco más y, y seguirse manteniendo seguros y seguir estos lineamientos. Hemos hecho muchos avances. Tenemos más y más niños ahora que se están graduando. Ahora tenemos más niños que están yendo a la universidad o colegio y queremos seguir, continuar, que, que tengamos estos programas sólidos. Nuestros programas CTE y el, el, el registro con los co, colegios y. Para que los para que puedan tomar estas clases en el colegio, las, vi, las visitas a los colegios y, y estas cosas no van a desaparecer. Ahorita estamos hablando de un movimiento físico de una ubicación a otra. Pero la realidad es que, que quizá aún sigamos en una plataforma en línea durante, en el verano y quizá en el otoño. Entonces aún hay muchas preguntas acerca de esto. Muchas gracias Doctor Crossway y de hecho tenemos varias preguntas más acerca de el porcentaje de estudiantes en la en el salón y las opciones de en línea. No, no quiero que piense que estoy brincándome su pregunta, pero quiero recordarles que que, que su pregunta no fue contestada fue contestado o si tiene otra pregunta más adelante puede enviarla a meetings meetingquestions@mylusd.org. org. Uh, no puedo usar la pregunta. Uh, tengo una pregunta uh, con respecto al estacionamiento. Entonces, entonces, en este estacionamiento los maestros Gracias por la pregunta. O sea, les recuerdo a los participantes si quieren tener la opción de silencio y primero vamos a hacer las preguntas del chat, les voy a agradecer mucho esto. Con respecto al estacionamiento, el estacionamiento es muy apretado en muchos lugares y algunos de, en algunas de nuestras escuelas fueron construidas en el, los años 40, entonces si ven por Lincoln o Wilson. Pueden ver que se están llevando muchos, llevando a cabo muchos trabajos. Hay muchos trabajos que están llevando por el menos Cuba. Entonces sabemos que tendríamos que, que tener más estacionamiento disponibles. Y, y es una de las cosas, una de las cosas que estamos haciendo es asegurar que, que tengamos suficiente estacionamiento, porque también queremos ser buenos vecinos y sabemos que pues, está muy apretado este estacionamiento y ustedes como comunidad también necesitan más estacionamiento. Entonces vamos a alojar nuestros sitios para que tengan más espacios de estacionamientos disponibles para nuestros empleados. Entonces recuerden que hasta diciembre y hasta quizá el otoño que tendremos un enfoque híbrido o continuaremos hasta cierto alcance con uh, este distanciamiento. Nadie está esperando que todos los niños regresen como como fue antes del año 2021. Entonces, por mucho que queramos ver a sus hijos, por mucho que queramos ver a nuestro personal, simplemente lo más probable es que no suceda, lo más seguro es que continuaremos teniendo algún tipo de enfoque uh, híbrido con este aprendizaje a distancia y virtual. Tenemos una academia virtual y quizá para nuestras sesiones futuras. Aseguremos que también incluyamos el sitio web del de número telefónico y el sitio de esta academia virtual, porque sabemos que para algunas familias con todo y con la vacuna no va a estar disponible para nadie menor a 16 años y seguro ustedes van a querer con, que continúen con este ambiente virtual. Entonces queremos estar seguros que podamos darles estas opciones ahora que ustedes y sus hijos cuentan con el equipo y tienen la capacidad tecnológica para continuar con esta opción. Entonces tenemos esta academia virtual y está disponible para estudiantes de primaria hasta preparatoria y esta es una opción que escuchamos de ustedes que era muy importante. Entonces, una vez que regresemos en persona, una vez que regresemos con el híbrido, entonces esto va a continuar. Esta academia virtual no se va a ir, va a continuar. Entonces, esto es algo que ustedes como comunidad han hecho muy claro para nosotros, que es muy importante, entonces queremos uh, fortalecer esta parte. Tenemos conversaciones ahorita con el Departamento de, de Educación de California y estamos, estamos eh, ingresando um, cursos del colegio para que sus hijos puedan tomar cursos de colegio y que tengan estos créditos en, um, en este 2021 20, 20, y este fue como piloto y queremos continuar haciendo esto a más a futuro. Gracias, doctor Crossway. Ahora tenemos una pregunta aquí. Tenemos pregunta de Special Ed para educación física y que si hemos pensado cómo va a afectar a algunos estudiantes. Doctor Dickens puede contestar esta pregunta. Claro, hemos hecho uh, y, y cuando tomamos esa decisión. Todos los estudiantes la hicieron. Tenemos programas, programas en Hustler y. Y una y una respuesta directa a esa pregunta es que también es que este cambio no es fácil, no solo para nuestros estudiantes con necesidad especial, sino para todos. Entonces, todos están trabajando para asegurar que es una transición fluido para nuestro personal y más importante para nuestros estudiantes y familias. Gracias. Tenemos una pregunta, van a tener más seguridad en el campus, en las escuelas? o solo uno dos en toda la escuela. Doctor Crossway, ¿quiere uh, hablar acerca de la seguridad en el campus? Ah, claro que sí. Uh, los, la seguridad de los estudiantes es una prioridad. Entonces, a, a medida que hagamos los ajustes, mientras uh, trabajamos en colaboración con la ciudad de Newwood, también estamos en comunicación con el departamento del sheriff. Y otra cosa que van a ver es que van a ver más presencia. O de oficiales y personal de seguridad en alrededor del sitio de Linwood. Entonces, cuando hablamos de, de tener una mayor presencia, no solo es en las instalaciones actuales. Ahora estamos eh, antes de la pandemia. Vieron que nuestro personal estaba. Estábamos en Taco Bell, en Atlantic, en Imperial. Estábamos en Imperial antes y después de la escuela porque nuestros hijos son nuestra responsabilidad y queremos estar seguros de que están seguros antes y después de la escuela, a su camino a la escuela y en su camino de regreso a la escuela. Entonces queremos estar seguros que si todos, desde los chiquitos hasta los más grandes, se sientan seguros. Y quiero estar seguros que todos los niños de Linwood sepan que los amamos, que creemos en ellos y que queremos que sean exitosos. Entonces, ya dicho esto, sí, absolutamente van a haber una presencia, una mayor presencia de personal de seguridad en nuestras escuelas. Entonces yo sé que tenemos personal personal. En nuestra reunión de Zoom y algunas veces en, en la sesión de la mañana también tuvimos una que si vamos a reducir el personal, no, no planeamos reducir el personal. Vamos a tener más niños en algunos de estos, nuestros sitios de escuela y vamos a asegurar que tengan el personal adecuado para atenderlos. No vamos a cambiar el número de estudiantes con los, eh, con los maestros. Vamos a continuar teniendo estos programas y nuevamente... Por eso es, es que son, son bien importantes estas sesiones porque hay mala información allá y necesito su ayuda, necesito que ustedes ayuden a asegurar que nuestros estudiantes y nuestras familias, todo nuestro personal, sepan que estamos continuando con nuestra comunidad, con nuestras metas como el distrito escolar. Es algo que queremos decirles. No, yo quisiera poderles decir que no, estamos, que, quisiera decirles que no estamos haciendo cambios, pero no es lo, lo, lo correcto. Pero algunas veces para nos, nosotros esas decisiones difíciles, sí son difíciles, pero en mi corazón sé que es lo, lo correcto. Yo no mandaría a mis hijos a una escuela que no es, no es segura. Y si ustedes fueran Linwood High School ahorita... Lo tenemos con cinta amarilla. Yo he ido personalmente para ver la estructura. Y déjenme decirles que tengo que ponerme un casco duro y solo pudimos caminar en algunos lugares. O un techo no debe colapsarse. Cuando entran a un restaurante, cuando entran, pues se van a casa, ustedes van a un lugar al público, el techo no debe de caerse y nada que que ustedes pudieran haber hecho en cuanto a mantenimiento lo hubiera evitado. Porque personas me dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no usaron el dinero para evitar esto? Saben qué no tenemos una bola de cristal para ver el futuro. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando yo me voy a mi casa y cuando yo entro a un lugar público, yo no estoy viendo para arriba pensando que se va a caer el techo encima de mí. Nadie tiene que estar viendo para arriba. Esto es algo que no debe de suceder. Y alguien dijo que quizá fue el clima frío. Yo no sé, no me importa qué tan frío esté o qué tan caliente esté. Si los sismos o terremotos, esto no debe de suceder. Y para nosotros es lo correcto que debemos hacer. Entonces, nuevamente, quiero agradecerles por estar aquí porque están tomando el tiempo durante su cena, durante el tiempo de su, con su familia. Están cansados, han estado trabajando todo el día y tienen otra reunión de Zoom, pero están aquí para tenerla obtener esta información adecuada eh, nuevamente por eso es que estamos teniendo esta reunión tenemos aquí también estas ligas para que nos puedan enviar cualquier um, pregunta que pudieran llegar a tener a futuro tómenle una foto vayan ven, asistan a la siguiente presentación Mañana a las seis de la, de la tarde para asegurar que estamos diciendo lo mismo, porque queremos hacer bien para Linwood y queremos estar seguros que ustedes sienten que estamos lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer. Y cuando vea para atrás en esto, quiero saber y, y creer que estamos haciendo e hicimos todo lo posible para asegurar que nuestros estudiantes están seguros y, y seguimos con los programas de calidad. Gracias. Eso. Oh, vamos a otra pregunta importante. ¿Quién es responsable por esto? Señor Fromm, si quiere hablar un poco acerca acerca del proceso de investigación y tal y la diferencia entre el edificio G. Entonces, en términos de. Aún estamos en el proceso de, de investigación con nuestros ingeniero estructural entonces aún tiene que determinarse quién tuvo la culpa pero el edificio G es el de tres pisos en LHS que, que tiene en donde tiene la mayoría de las salones o aulas los lo, edificios como el gim, gimnasio el administrativo es en estos no muchas gracias la siguiente pregunta es acerca del cronograma. Creemos que, que la transición requerirá todo el año escolar 2021 22 Señor Fromm, ¿quiere contestar? En este momento estamos preparándonos por lo menos para el año escolar 2021 -22, pero pero que si va a ir más allá de eso, la verdad no lo sabemos, pero en cuanto lo sepamos les haremos saber. Gracias. Tenemos una pregunta oh, wow. acerca de nuestro cronograma de reapertura de escuelas. Esperamos que los estudiantes regresen a la escuela y si van a requerir una vacuna. Doctor Crossway puede contestar. Sí, gracias. Muy buena pregunta. En, nuevamente yo les puedo decir que en este momento no hay vacuna disponible para una persona menor de 16 años, el el el, um, el Estados Unidos lidera la aplicación de esta vacuna en todo el mundo. Sin embargo, las las las pruebas de vacunas, estas vacunas para las personas menores de 16 años y puede tomar de seis a nueve meses para las pruebas. Una vez que las pruebas se aprueben. Uh, uh, han visto cuánto nos ha llevado simplemente para las vacunas de los adultos. Entonces esto va a llevar algo de tiempo. Entonces la vacuna va a ser requerida. No, todavía no. Y la verdad yo no sé. Entonces son esas dos respuestas. No, no todavía y no sé que si será requerido por el distrito escolar. No, nosotros como distrito escolar no podemos legalmente requerir que los adultos o los estudiantes que tengan vacuna. La, la legislación uh, de California, lo, los legisladores de California son los que pudieran hacer que fuera un requisito, pero como distrito escolar nosotros no podemos. Entonces espero que esto uh, responda a alguna de las preguntas. Entonces actualmente no hay vacuna para personas menores de 16 años y no sabemos ¿Cuánto tiempo va a tardar? Puede ser seis a nueve meses en las pruebas. Actualmente no hay ninguna legislación a nivel estatal que requiera que uh, la vacuna de COVID-19 lo tengan los niños o los adultos. Entonces la pregunta acerca de cuándo nuestros hijos van a poder regresar este esto cambia a, a cada rato para nosotros quisiéramos poder yo sé que muchas familias nos están uh, comunicando con nosotros acerca de uh, el cuidado de niños en campus quisiéramos poderles seguirles proporcionando este apoyo y quisiéramos uh, abrirlo el lado atlético para acondicionamiento físico eh, eh, eh, a, a personas que necesitan sol y tener esa conexión social con sus pares entonces vamos a continuar haciendo todo lo que podamos. Nuestros maestros siguen trabajando arduamente, están haciendo cosas increíbles y sé que ya están muy cansados. Pero es casi ya llevamos casi un año en esto y va a tomar mucho tiempo el poder recuperarnos de esto. Entonces cualquier cosa que podamos hacer como comunidad con nuestras iglesias locales, familias, distritos escolares, um, en la ciudad para apoyarnos es muy crítico porque sé que va a tomar algo de tiempo para que, especialmente para nuestros jóvenes que se recuperen, pueden imaginarse lo difícil que es para nosotros como adultos, imagínense para nuestros jóvenes. Y conectado a esta pregunta Bill uh, as, acerca de, del um, cubrebocas, con todo y con la vacuna, este, vamos a requerir el cubrebocas con toda la, la vacuna, porque tener una vacuna disponible para nuestro personal que no esté disponible para nuestros estudiantes, tenemos una responsabilidad de protegernos los unos a los otros. Y hasta que no tengamos a todas las personas vacunadas, va a ser hasta cierto punto Uh, los protocolos de seguridad, la, el distanciamiento social, el cubrebocas, la, el sanitizante de manos, estas van a ser cosas que van a estar con nosotros durante algún tiempo. Muchas gracias por esto. Tenemos una pregunta acerca de nuestros seniors, los seniors de 20, 2022. Tenemos algunas uh, actividades para nuestros seniors para el año 2022. Doctora Dinkins quiere contestar. Sí, muchas gracias, Jamal. Como dijo doctor Crossway, estamos siguiendo los lineamientos del Departamento de Salud. Eh, hasta ahorita no sabemos cómo se va a ver esto en el otoño, pero sé que hasta ahorita es, es, esperamos poder regresar con actividades para los seniors como tradicionalmente los tendrían. Pero en este momento no puedo contestar esto, eh, ya que estamos esperando los resultados del Departamento de Salud. Pero sí estamos planeando actividades pequeñas, lo mejor que podamos dentro de los lineamientos a medida que esos se vuelvan disponibles. Uh, tenemos una pregunta que es que, que si puede entrar con un poco más detalle. Va, que si podemos regresar nuestro proceso acerca de la inspección de los uh, inspecciones de leches quién está haciendo estas inspección que si va a haber un informe por, uh, respecto a los resultados de este de esta inspección señor Fromm. sí actualmente las inspecciones actuales um, es está siendo llevado a cabo por petra structural engineers cuando termine habrá un informe que se emitirá y, y lo tendremos disponible. Oh, también quiero recordar a todos que algunos de ustedes entraron a la reunión tarde, todas estas reuniones están siendo grabadas y estarán disponibles para, para ustedes si quieren um, a verlas. También quiero recordarles a todos que tenemos aquí las instrucciones, algunos estaban pidiendo para saber cómo acceder a la información en español. Entonces, por favor, sigan las instrucciones en la pantalla aquí. Claudia, quisiera volver a dar las instrucciones en español. Sí, claro. Hasta arriba de su pantalla, haga clic en View Options para ver las opciones de idioma de la presentación y en el fondo de su pantalla, haga clic en Interpretación para las opciones de audio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta acerca del costo de reparación. ¿Cómo se van a financiar los reparación si están y si están destinados a terminar uh, antes del fin de año? ¿De dónde provienen estos fondos? Señor Fromm quiere hablar acerca de esto, de los fondos y del cronograma para los trabajos de repara, um, reparación de Linwood High School que, y dependiendo de lo que Uh, se va a necesitar, vamos a acudir al estado para los financiamientos, pero esto tenemos la parte que tenemos que poner nosotros. Entonces, quizá algunos de nuestros dólares de fondos tendrán que usarse para emparejar los fondos del estado. Gracias. Voy a leer un comentario, no es un comentario, no es una pregunta. Solo quiero agradecerles por esta decisión. Gracias a Dios, ningún estudiante estaba allí cuando esto sucedió. Esto es, esto es un inconveniente para la seguridad de nuestros hijos. Esto es más importante para su seguridad. Y nosotros estamos de acuerdo con esta forma de ver las cosas. Los estudiantes pueden da, se les puede dar la oportunidad u opción a los estudiantes de continuar en línea en vez de regresar a la escuela. Quizás sea para alguien nuevo. Uh, doctora Jenkins puede contestar esto. Sí, lo que lo que de nuestra academia virtual que vamos a compartir uh, el teléfono y sitio web, estamos planeando tener esto para uh, esta opción para nuestras familias. Eh, acerca de las que si estas reuniones están siendo, si se van a grabar y se van a guardar. Sí, reitero que sí se van a grabar y se van a guardar. No veo ninguna pregunta nueva. Yo veo una de, de Javier. Cómo, cómo, cómo irse híbrido por completo o en línea para pa, para entrar a la universidad. No estoy seguro si es estudiante o, o padre, pero muchas gracias por hacer esta pregunta. Y eso es lo que queremos continuar haciendo, es asegurar que sin importar qué tan difícil o retador es esto para nosotros, es que continuemos apoyando a nuestros estudiantes. Y yendo al colegio y graduándose de high school es una de estas prioridades. Y ahora, ahora estamos teniendo conversaciones nuestros colegios de la comunidad, incluyendo Compton, College, Cerritos e INEC para asegurar que podamos ampliar estas opciones para nuestros estudiantes y queremos estar seguros de que tenemos esto disponible para los estudiantes de high school y también para middle school. Entonces, Javier, quiero estar segura que estas que sabe que estas opciones están disponibles porque es una man una buena manera para que nuestros estudiantes del del Unified vayan al colegio y que obtengan créditos en su colegio. Se ve muy bien en su en sus solicitudes. No tiene que manejar físicamente a ningún lugar porque estamos en un ambiente virtual y esto es realmente competitivo, entonces esto es algo que queremos ampliar si sí, tenemos muchos estudiantes que actualmente están tomando clases en el colegio y lo mejor es que es gratis. Tenemos estos acuerdos con nuestros colegios de la comunidad en Linwood Unified. Los estudiantes de Linwood Unified pueden tomar estas um, clases gratuitas o sea y aquí les en su gpa les da un punto adicional se les da crédito de colegio y tenemos algunos estudiantes que graduaron con un grado uh, con un diploma uh, uh, antes de graduarse de high school entonces queremos estar seguro que las familias y los estudiantes sepan esto y que estamos ampliando esto entonces si están si es híbrido o completamente virtual Um, es el mismo curso y cuando hablamos de nuestra academia virtual, esos cursos, cursos son los que se conoce como A hasta G, que, es, que son cursos que se requieren en el colegio. No les vamos a dar una clase que no cuenta para nada. Todos los estudiantes en Lingwood Unified los ponemos en el camino hacia el colegio. Si es bien sea que quieran o no quieren ir al colegio, pero aquí está la opción. Y si están en Lingwood, van, van a tomar cuatro años de, de ciencia y entonces nosotros creemos en ustedes y aunque quizá ustedes no estén pensando en colegio pero así es como vamos a, a muchos más estudiantes que digan ah quizá esto puede ser que pueda ver si me gustaría y si no esa es su decisión pero tendrán los cursos que necesitarán para continuar con su educación pero nuevamente gracias por hacer esa pregunta Gracias, doctor Crossway. También veo que contesté la primera pregunta de Nicholas. Entonces, además de, de las uh, grabaciones, también tendremos una sesión de preguntas y re respuestas en el en nuestro sitio web. Que tendrá las mayores de sus preguntas, las preguntas más populares que se han hecho. Entonces también puede acudir aquí si quiere visitar el sitio. Ahí está. No estoy seguro si veo alguna pregunta nueva. De nada. Oh, quiero recordarles nuevamente que si, me, si no, uh, no contestamos una pregunta o se o le surge alguna pregunta más adelante, nos puede hacer llegar esa pregunta en Um, visite en, en www.mylusd.org. Entonces, en este momento voy a regresar con Dr. Crossway para que pueda cerrar esta reunión. Gracias, señor Corner. Y nuevamente, gracias por uh, estar con nosotros. Quiero pedirle a nuestro uh, um, a nuestra miembro de la junta, doctora Castro, si quiere hacer uh, dedicar algunas palabras. Gracias, Dr. Crossway y equipo. Quiero agradecer a las familias y a la comunidad por asistir a la sesión informativa de hoy y por uh, compartir sus preocupaciones. La seguridad de los estudi estudiantes y de los, uh, del personal es primordial. Y a medida que navegamos por estos cambios conjuntamente, eh, te tenerlos, com mantenerlos comunicados, eh, escuchar sus preocupaciones. A medida que los, uh, uh, corrijamos esto rápidamente, Seguiremos usando las plataformas actuales para compartir información a medida que esté disponible y les agradecemos por estar aquí con nosotros el día de hoy y por favor siga poniéndose con, con, con nosotros. Bueno, continúe participando en futuras reuniones. Gracias. Gracias por su liderazgo y por su apoyo continuo. Quiero rápidamente decirle a nuestra traductora que ha estado hablando todo este tiempo. Uh, muchas gracias por todo, Elizabeth, lo agradecemos mucho. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros y hablen con sus vecinos, hablen con sus amigos. Vamos a estar, vamos a celebrar, celebrar sesiones adicionales. Si no pueden asistir, por favor, a, a, vaya a nuestro sitio web y véanlos en otro momento. Tengan en cuenta que tenemos nuestra la liga por si tienen alguna pregunta, pueden enviárnoslo en cualquier momento, puede ser a las 4 de la mañana, pues mándenosla. Y y, y esténse pendientes para por la encuesta del um, la encuesta. Necesitamos que contesten los más posibles, y estaremos haciendo algo para nuestros estudiantes. Y nuevamente quiero decirles gracias por su apoyo continuo. Juntos vamos a continuar a sobrellevar esto. Aprecio a el tiempo de cada uno de ustedes y por favor sigan usando un cubrebocas. Guarden distancia, protéjanse, protejan a sus vecinos y a sus seres amados. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Entonces, esto con esto cerramos la reunión de hoy. Muchas gracias.